Con respecto a eso, a esa misma situación, Sergio eh, Voy a poner un ejemplo Con respecto a lo que dijo eh, Monchi el ministro De Interior y Policía que No, eso son los que por encima de bien y mal seguridad familia. del Estado En la República Dominicana Y es eh, en función de lo que Dijo ayer El, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus eh, Tulio Castaño, sí, Silvio, Tulio Castaño eh, Usman. Bueno, ese mismo cuando se refirió de que Servio él entendía Tulio, era, no, Tulio, la entendía que no es posible que César, el abusador, llevara tanto tiempo operando esa Desde red aquí. de narcotraficantes en la República Dominicana sin no, sino eh, sin la protección estatal. Entonces, ayer se detapa Monchi Fadur pidiéndole a Tulio sí, sí. Oye a a él, la a él. que identifique uh -huh. cuáles son los colaboradores. Oye. Ajá. Cuando Monchi dice eso, es lo mismo, por ejemplo, que nosotros en el día de ayer estábamos criticando y cuestionábamos la manera como los taxistas en el parquecito salida a Santo Domingo se estacionan de manera paralela, ocupando y, solamente y te dejan la bicicleta el, del centro, una bicicleta, el carril del centro para que los vehículos circulen, es lo mismo que venga y me diga a mí el general de aquí o el mismo Monchifadro sí. y me diga a mí que, que identifique sí, a los taxistas sí. que le den el número de taxistas taxista y, y, y la matrícula identifique a los taxistas exactamente en eso, sí, oígame, sí, sí. yo entiendo que como comunicador o como ciudadano estoy en el derecho y en el deber de hacer la denuncia del uso que están haciendo esos taxistas y de los desaprensivos choferes que se estacionan ahí, a cualquier hora del día, impidiendo el libre tránsito de los vehículos que vienen de Santo Domingo y utilizan esa para tú eres, tú, eres, tú eres trabajador entonces, mío, yo te estoy pagando, tú entonces, eres, y el pueblo le está pagando a él no para es que le dé respuesta. que yo estoy llamado a identificar sí. esos choferes, esos taxistas, o sea, no es ¿no? la función, eso es suya, investigar, y claro. cuando investiguen, y realmente... Eh, le dé eh, veracidad a mi denuncia, entonces someterlo a la acción de la justicia. Y no fue ayer que yo vi que salió un titular que decía que el Pesca recibe la, la, la denuncia la, eh, sí. de que, eh, que fue eh, objeto el candidato del PLD Gonzalo Castillo por malversación de fondos o mal manejo en el Ministerio no, de Obras. No, esa Pública, tiene, ellos, ellos así como esa denuncia va al Petka para que investigue a sí mismo esa denuncia que hace el vicepresidente ejecutivo de Fingo tenga o no razón, obedezca a intereses que obedezca respuestas denuncia que le está haciendo, qué le está haciendo y que el país completo se hace con eso, porque <ríe> no solamente es FINGU, el serán ellos hace una encuesta en la calle y dice sí. que es cierto, que no es no, verdad acá. que ese señor ni esa red de narcotraficantes iba a operar durante tantos años en este país tranquilamente, ¿sí? si no hubiese sido tal vez con la protección de pero algunos jeques que tienen influencia a nivel a ese nivel ya verdad del estado que puede ser del de, del estado y puede ser Así de la oposición que y puede ser de cualquier más, lado una vez más eh, yo voy a decir un virado, pero un virado es favorable, ¿verdad? Tío? No, no, hombre, Cuando no. Usted no es un virado, eso es favorable, eso es un, un voto a favor, no, no. Usted volteó, se quitó de nuevo el sí, virado. Dios tío, mío, que se Dios. Fue, quitó el virado Monchi Fadul? Señor, Monchi Fadul, de, de la época de bala, que el todito están entrando en el poder. ¿En serio. Y lo que dicen es sandece. Serio, tú mandaste a la pausa, sí, No, sí, no sí. te hicieron caso. No me muchachos. hicieron caso, no, dijeron que porque fue, <ríe> fue bajo los efectos en enérgicos <ríe> de una confusión mayoritaria. Vamos a la pausa porque ya está con nosotros Ramón Antigua que viene con su sombrillita, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, que... sí, porque está lloviendo en San Francisco Oye, de Macri. Ahora mismo una sobrilla vale más que un motor. Así es. A la pausa <ríe> y al regreso hablamos de política a otro nivel con Ramón Antiguo. Así que no calles, tele. con damos.